El año pasado yo le conté a Nick Drake que el otoño se consume porque se lo fuma el invierno que está al caer sentado en la terminal de Bondis. Él, azorado, miraba, cómodo, quieto. En un momento puso las manos en la villa del cinturón y me dijo El otoño no se ata al calendario. Su nombre proviene de Atum, divinidad egipcia, que simboliza que el sol se oculta de la tierra en ese lienzo que es el cielo en el que todos los colores se vuelven pasteles y que por eso la luna se vuelve rosa. Yo sé que el otoño ha llegado, le dije. Porque después de dormir un par de noches con una manta fresca y liviana y habiendo tenido frío, elijo dormir también con pantalón largo y el café con leche humea aún en la mesa de luz. Yo, me dijo él, tengo un diccionario y cuando buscas las palabra otoño hay una foto tuya y en el epígrafe dice... El cuello aprieta, el sudor seca al sol, poniendo el cuero en tus manos, el cuerpo quema y detrás... Noche.